La Biblioteca Nacional alberga alrededor de 28 millones de documentos que están descritos en, en unos 4 millones de registros bibliográficos. Estos registros tienen una, una calidad bastante buena por la tradición de la biblioteca y contienen mucha información que enlazada con otros recursos como los catálogos de otras bibliotecas eh, o la wikipedia o cualquier otro tipo de, de iniciativa de este tipo pueden dotar de contenido o ayudar a aclarar la autoría de determinadas obras. En este sentido, eh, la biblioteca el, el año pasado decidió impulsar una iniciativa de datos enlazados, puso sus datos en la nube para poder enlazarse con otras grandes bibliotecas o con otros proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto para, para enlazar registros de autoridad, que son las, las personas que han escrito las obras o los títulos de las obras, eh, de manera que se permite establecer toda una serie de relaciones entre autores, entre títulos, entre distintas versiones de una obra, y todo eso enriquece la información que se ofrece desde la biblioteca y también enriquece las posibilidades de búsqueda y recuperación de la información de los usuarios.